Fueras sí, sí, sí. ¡Ah! Fintarnos es que... Hablar de hombres, no, esa, de cooks Sí, bueno, la es un atalle bien fuerte porque ¿Jugar Es de... que ahí me imaginaba corriendo, <risas> me imaginaba corriendo. Claro, ¿eh? <risas> A la cocinará con un dildo y a mí corriendo Y yo no me meto en eso, déjeme No, pero no voy a decir ¿no? Ay, Dios mío, esto es tan funable en tantos sentidos Oye, weón, era el único homosexual, el heterosexual de todo ese grupito, weón, y a nadie discriminé, weón. Y el grupo anterior, ante la pandemia, uh, y estaba la... No, mira, no digamos el nombre igual, estaba la... No, estaba la cocinera 1 que... Estaba la cocinera 2, do... cocinera 1 que conoció la vida porque fue mamá muy joven. Estaba la cocinera 2... Que también vida. conoció la vida porque así pasó todo el trámite de la migración fuerte. Y, y la xenofobia. Bueno, sí, pues ella era bisexual, pues, Sí. Pero el rollo es que ese no era el tema, pues, y, está, es que era... y está Garzón 1, que también es heterosexual, pero él es un niño todo. Tiene Garzón 1. Bueno? Ah. En ese grupo recuerda que estábamos ah, que sí. nosotros cuatro. Ah, entonces ya. Ya, pero después de dos se fue. Y... No digas nombre. <risa> Estúpido Ya, pero ahí los... No, no los voy a cortar, los a dejar así no Este material igual se va a perder y tú los Pero medias. el rollo era de que era... Ya, pues después yo era el... Bueno, la Gabriela <risa> ¿Por qué? Por... Dios mío Ya, tío. pero si nadie mata de aquí por decir ¿Quién es ella, es, No, es, está es, bien remuerto, es, pues bueno. Esta vaina es como que el episodio Hola, señor Homero Thompson Señor Simpson, ese es su nombre. <risa> ah, ok, ok. Hola, señor Homero Thompson. Oye, y. Sí, pero no en realidad ya. Igual a la cagamos. Pero ya ahí veo así. Le pongo la. La. La. Así ah, así que... A mí la que más me discriminaba era Jellica. Y eso fue llegando en mi cumpleaños. Yo no voy a olvidar No, ese. Yelica no te discriminaba. Lo que pasa es que Yelica te llegó agarrando para el huevo. Lo que pasa es que Yelica era una venezolana. Una venezolana. que Trabajaba acá. Y llevó golpes sí, en la vida. Sí, pues sí, pues una loca de vida. Pues, son esos locos que viajan en el mundo. Y, o sea, viajo, o sea, viajó, no viajó por el mundo, pero... Se pues, adaptaba no. a la mina, pues se adaptaba harto, mucho. Pues. Ella fue mecánico, pues, Después trabajó de seguridad. Yo siempre pensé que la iba la a ser una un, un militante de Maduro acá en Chile, bueno, Y esa buena yo creo que quedó un metro, bueno, Con la Gabriela. Pero <risa> con de la Gabriela no vamos sí, a nada más. <risa> Ay, no, seas ah, más, sí. más. no era sea. Era un rollo, pero son rollos míos, ¿no? ah, sí. Esquizofrenia, ellas eran buenas, ellas eran geniales. Ah, sí, eran pan de Dios. ¿Cómo se llaman Javier y María. María, <risa> María <risa> Esther. <risa> Ay, Dios mío, este Y que... al final a esta altura ya con la pandemia cagaste con tus trámites. Estoy trabado, no tenía. Digo, trabado, o sea, ya estaba trabado. Es como que si la había jugado a uno conmigo. Y la vida me lanzó más cuatro, y después reverse y me lanzó más cuatro otra vez, y después reversa, y más cuatro, y más cuatro. O sea, yo termino con la mano en llena de naipes y al final bueno decidí que si no me voy a meter por regularización, voy a meter otra vez el trámite, ni modo. Tienen o sea, no que hacer la de nuevo no. Pero sí. es que no hay que e insistir en eso. Es que igual, o sea, yo aquí no siento que haya hecho nada malo, a pesar de mi episodio vendiendo panes, que me persiguieron como que si fueran, no sé, el Chapo, el Harina. <risa> el, el, caso, el caso Panes. nada huevo, nada. O sea, aquí yo veo gente fumando en un parque infantil marihuana. O sea, yo no tengo nada en contra de que la gente fume marihuana, pero porque en un parque infantil el humo de esta cosa apesta y le daña a los niños. O sea, ya el humo de cigarros es incómodo y es dañino. Imagínense fumar con, con seres que no conocen eso. Se les va a dañar a algo, no sé. Eh, y que aquí me persigan Y detengan un metro Solo para mandarme un parte O sea, que me lleven a una comisaría Y me manden un parte Que al final tuve que pagar yo Porque la persona que me está empleando No pagó esa vaina sin un mes después oye, 20 lucas oye, para pagar. ¿De verdad te salió 20 lucas? Sí, o sea ¿Te acuerdas cuando te amenazaron? <risa> Ay, de, de, de, de paso Yo no tenía la boleta de ese parte Porque la persona que me iba a emplear Supuestamente lo iba a pagar en el momento iba, O iba a hacer algo Y no lo hice en el momento yo tuve que ir a excitatorio, Pero aquí son dramáticos Para cobrar una multa Casi que reclusión nocturna Que no sé qué ¿Cuál fue tu delito? Vender panes O sea, esa era mi historia de cárcel Y ahí iba a ser la perra de la celda Bueno, digamos que ¿Quién era tu jefe? ¿Un... Ni loco, no quiero que me funen más Ya, ya tengo suficiente material como para montarme en una... Debe de estar de baja Debe estar de baja se puede... Mira, yo no lo pongo en duda, pero tampoco tengo pruebas No tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco estar de baja Alguna que se a Mira, de que lo puedo haber hecho, lo puedo haber hecho Yo no tengo... O sea, yo no he visto más gente vendiendo pan en ningún sentido. El de la insolencia supuestamente en las noticias se echó una cagada que no pagó las multas y tenía una deuda multimillonaria, no sé cómo le hizo. Ah, era un caso, un que se hizo millonario vendiendo en la calle. Ajá. No, pero luego quebró por mm. la multa. Bien mm. huevo en <risa> el negocio. Pero yo, claro, tu, tu, pa, tu, me, tu, tu ganancia tiene que ser superior a la multa, ese es tu. Ese es lo lógico. ¿Pero cuál, pero ¿cuál es el problema de establecerse? ¿Esa guapa fue una estupidez del loco? Mm. Quebró. Es que como tal yo, o sea ¿Dar tu punto sea, empresarial. Yo, mira, yo la verdad no sé. ¿Qué es lo que es correr con un pan, con agarrar una, una de pan? Mira, <risa> imagínate tener una her, siendo inmigrante sin carné. <risa> imagínate ser una mujer embarazada, recién llegado en trámite, porque yo tengo papeles. Infeliz, deja de decir que no tengo papeles. <risa> Es la primera vez que conocí al camino, cam te voy a decir. Al cam a ¿Qué? Al maldito inmigrante. La primera weá que me dijo. Bueno, este weón no es muy depresivo igual. Y salí quitando. Me dijo. Podía ir a Dios. ¡Ah! Llegaste. Ah. Este weón llegó. Llegó desde Deja, weón. Deja, llegó, llegó extranjería, weón. Igual pico. Parecía. Él generalmente llegaba con la cara del orto. ese día llegó con la cara del orto. Ya que no se podía más. El ¡Qué era la alca, una puta barata! ¡Llorando en el... No, <risa> no, <risa> aclarar, para cualquier persona que esté escuchando esto, o si lo va a editar mal, no sé, Dios sabrá qué va a hacer con esta vaina. Ah, aquí va completo, pero no hay Pero lo que pasó fue que ese día en extranjería me dijeron que la cónsul de Chile me había lanzado una orden de restricción de entrada al país, pero la señorita abogada de derechos humanos me dijo que ya no podían hacer nada con respecto a mi caso porque yo ya había pedido un trámite y encima yo ya había llegado justo unos 5 o 6 meses antes de que emitieran esa orden en cuanto de mi persona Así que legalmente yo puedo estar aquí Y estar normal Puedo hacer mis trámites y la cuestión porque. dónde está por el norte? ¿Por un paso fronterizo? No, yo no he... entiendo <risa> <risa> Ya, pero Carlos está Dame acá <risa> que esta mierda No joda. Yo llegué por avión, mierda Llegué por avión, deja de hablar wea Chamollero de mierda. Chamullento de mierda. No Oye, pero si llegaste con las patas llenas de barro aquí, Llegué con las patas llenas de barro aquí porque yo buscaba trabajo a pie. y Yo no creía en las explicaciones. Sí, nada no, más, Tony. Puta, y así ha sido tu vida y, de inmigrante. Y, y entonces, a mí. Bueno, para terminar el cuento, a mí se me bajó la tensión. Yo decía, ¿qué hice mal de, en mi vida? Y resulta que acontece que un papel estaba malo en Venezuela. Que lo hicieron mal, o sea, el papel es legal, pero lo hicieron mal y lo tomó como falso. Y cuando me dio el tiempo de arreglar el papel, la desgracia me dijo que ya no era válido. Que, que, que cogiera mis cosas y todas las cuestiones, que ya no había baile. Entonces me dijeron que igual podía pedir una visa dentro del país y eso hice. Pero, ¿qué ocurrió? Por esa culpa, de lo otro, de esa tipa. De tu abuela. <ríe> de mi mamá. <ríe> de tu mamá. Porque ella fue la que estaba apoderada de mis papeles en ese momento, no sé por qué, hizo mal el papel, lo entregó mal. Y bueno, pasó lo que pasó. Y cuando me dicen eso, yo una persona que ni siquiera he fumado un gramo de marihuana, con eso digo la cantidad de drogas que he consumido en mi vida, que es nada, que no le he hecho daño a nadie, que ni siquiera he pisado un perro sin disculparme me vengan a decir esta vaina, se me bajó la atención y que llegué llorando acá prácticamente diciéndole quiero llorar como una perra golpeada en la ducha, no quería ni venir para trabajar, ¿por qué? porque nunca en mi puta vida pensé merecer eso O sea, por eso yo digo la vida es injusta con el pendejo que quiere ser justo Oda Ya empezamos eso, listo señorita Paul Muchas gracias por la sesión a la vida de